Antes de abrir las preguntas y tal vez eh, porque, bueno, ustedes están tan empapados en esas carreras y se desempeñan allí, si nos pudieran brevemente y si lo recuerdan, ¿no? comentarnos en cada caso cuáles son las materias introductorias a la carrera, cuál efectivamente es el tronco común, cuáles son esas materias y cómo está pensado el ciclo final de la carrera, ¿no? Eh, bueno, un poquito esto para que nos quedó claro en tu caso, este énfasis en la práctica, la práctica de la investigación la práctica docente cómo esto se desplegaba a través de algunas materias pero tal vez si nos pudiera nos comentaste que había algunos debates cronológicos sobre las cronologías pero me parece que por el punto en el que estamos nosotros, que es recién iniciando, simplemente que nos comenten cómo es el plan de estudio, una cosa más descriptiva también ayuda a pensar y a ver el juego también es cinco años eh, entonces en un primer año tienen un, un, una sola historia que es procesos donde ven eh, eh, todos los procesos históricos lo que es nuestra tradicional historia social general y la mantienen así, manteniendo a rajatablas o sea, no, no se discute esa materia eh, después tienen una introducción a una especie de introducción a la economía a la antropología a, a la a, a ciencia social, eh, sociología y eh, una prehistoria general. Eh, como el programa fuerte de la carrera, la mayor cantidad de investigador, investigadores eh, en, en la Universidad o sea, de La Pampa es, eh, eh, digamos, in, in, in, in la historia indígena y eh, la historia regional, bueno, dentro del curso de la carretera, entonces esta prehistoria general tiene que ver la importancia que tiene la investigación dentro de lo que es nuestra facultad, eh, nuestra facultad tema de historia indígena, entonces arqueología. Es importante. Entonces esta prehistoria está pensando no una prehistoria europea, sino una prehistoria. Eh, después hay un segundo año donde ya empezarían las materias eh, troncales que son similares a nuestras de acá de Antigua 1 Antigua 2 Historia medieval eh, en realidad este segundo año es Historia Antigua 1 Antigua 2 Historia Argentina una cana eh... bueno una americana, una una americana y, eh, y, y ahí ingresaría esta materia que es eh, la primera materia metodológica, que es eh, Problemas de Historia. Después hay un tercer año donde está medieval, moderna, eh, argentina, eh, argentina y americana. Y eh, sí, es, eh, otra más, eh, de tipo más metodológica. Para el profesorado Además de eso Se van sumando En este trayecto Las eh, Una Pedagogía 1 2 Psicología ¿no? Que son las, las pedagógicas Y después la didáctica especial Que es la del final Que es como Para hacer didáctica especial Hay que tener aprobado Una serie De, de, de materias Ahí es como El, el cuello de botella ¿no? eh, Que tiene que ya tener Aprobada Moderna Aprobada Argentina Dos o tres Entonces No pueden dar las prácticas si no tienen esas materias que es la única correlativa fuerte después digamos de las otras materias locales que tienen en general en esta cronología contemporánea la dividieron en dos una contemporánea siglo XIX y otra contemporánea siglo XX eso ya lo habían hecho en el plan anterior y las cronologías de Argentina hicieron una Argentina eh, tiene una colonial eh, general una Argentina que iniciaría en los primeros de, de, de, de, de, la, de 1810 a 1880, después ¿sí? no, la, no la cortan en el 60, sino en 1880, después de 1880 hasta, hasta el peronismo y después de, de peronismo hasta Che. Esos los cambios que pues, hicieron en esta cronología de la Argentina que este explicaban. Después tienen, eh, bueno, contemporánea y después tienen todo este conjunto de materias eh, más, eh, más, más metodológicas, más ¿no? de pensar la disciplina que es epistemología de la historia, eh, eh, como es, eh, eh, metodología de la historia y seminarios de los cuales en general son también seminarios de historia indígena, y de historia regional, pero que son seminarios metodológicos de ideas es que vayan a los archivos y ahí quedan la opción porque también el plan originalmente se pensó el, no, hay, había un pedido de los alumnos de incorporar y abrir temas vos fuiste dos años a, porque querían Asia y África y China, siempre los alumnos quieren eh, nuevos contenidos pero me parece que el plan en vez de ampliar los contenidos los cerró que dejó como posibilidad, nada más, algún seminario optativo del profesor invitado, o sea, se pedía, por ejemplo, que la carrera tiene un, un enfoque muy económico y social, si querían tenían alguna materia, como no hay, materia del arte, daño hacer un recorrido por ese lado, por ejemplo, hacer eh, algún alguna seminario sobre arte, y en realidad quedó a la opción de algún... Profesor invitado que se traiga, y bueno, ahora que no hay presupuesto, sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, es, quedó esa cosita que impuso los seminarios, todo ese recorrido, que se invita a algún profesor para algún contenido medio ¿eh? a, a pedido de, de, de los alumnos. Es el único espacio que ahora está bastante recortado por las situaciones No, no. Eh, bueno, una cosa que no voy a comentar, pero me parece que es importante decir al claro, respecto de Sarmiento es que no existen las cátedras. La estructura de cátedra no existe. Y eso es muy importante para pensarlo. Pero me parece que es un gran desafío para pensarlo nosotros, si queremos que existan cátedras o no. Eh, Digo, es interesante digo porque que no haya cátedras no quiere decir ni que no haya investigación, ni que no haya docencia, ni que no haya formación de recursos, ni que no haya promoción de docentes. Digo, todo eso existe, existe la aplicación del convenio colectivo de trabajo y no hay cátedras. No hay cátedras en el de estructura y de docentes que dan siempre la misma materia. Esto es bien interesante, obviamente. historia de África lo digo yo porque no hay todo. Bueno, eso es por ahora no hay otro docente que cuenta la historia de África pero otras materias eh, historia argentina o historiografía pueden variar o, o historia argentina reciente o en un cuatrimestre puede dar un profesor y en otro cuatrimestre puede dar otro entonces eso también es interesante porque al, al no crear esa estructura de cátedras y, y lo que existen son docentes investigadores de, de, del instituto y de la carrera ¿sí? Eh, eso también habilita que uno pueda dar distintas cuestiones o entonces sea, a mí me parece que eso está bueno para... ¿listo? también para mirar otras experiencias uno naturaliza la cátedra como el único lugar donde se forma gente donde, donde pueden entrar adscritos y no necesariamente generalmente uno puede tener incluso... en Sarmiento hay a las materias y también hay adscritos a los proyectos de investigación con lo cual hay distintas formas pero bueno, también tiene que ver con las propias tradiciones institucionales y la propia historia de cada universidad y, y, y eso pero digo que también está bueno un momento donde se discute, está bueno abrir el juego y discutir. Quizás para decir, no, la verdad que para acá lo mejor son las cátedras. Pero bueno, para bueno discutir, me parece que eso está bueno. Pero en ese sentido, volviendo a la estructura de la, de la carrera, la carrera tenía, eh, hasta el año pasado, un, lo que llamamos un curso de apretamiento universitario, porque no hay CBC, eh, eso también es importante entender, que la Universidad de Buenos Aires tiene el ciclo básico, entonces los que... Los que entran a la carrera de historia tienen el ciclo básico probado, si ya hay primer filtro, por decirlo de alguna manera, de una gimnasia donde los que entran se anotan 100, quedaron 40, y esos son los 40 que entran acá. En el lanzamiento se anotan 100, entran 100. Antes había un curso de aprestamiento universitario, digo, pensando en esto, lo que decía Soledad, respecto a las carencias con las que los alumnos de la escuela secundaria. Entonces, lo que se estableció, pues, el curso de aprestamiento universitario se eliminó por, por, por presión baja, del Ministerio de Educación eh, y ahí hubo además había cierta voluntad de, de, de integrar a los alumnos que venían que hagan su experiencia universitaria directamente entonces en el primer año en el primer cuatrimestre lo primero que hacen son dos talleres que son va de lectoescritura de comprensión de textos eh, y tienen lo que se llama una este es el primer año donde se habilitó ese sistema y tienen una materia liberada la materia liberada es aquella materia que no tiene ninguna correlatividad. En el caso de Sarmiento, el tema de las correlatividades no es algo así como que no se discute. Los alumnos lo tienen naturalizado. Hay correlatividades y como la inscripción se hace por el ah, sistema, si yo no tengo la correlatividad no me puedo notar en el sistema. Punto. No hay discusión. En todos casos, en algunos casos, los más eh, insistentes hacen una nota pidiendo la excepción de correlatividad. Pero la gran mayoría sigue porque por otra parte la propia universidad acompaña ese recorrido o sea, cuando digo que acompaña ese recorrido quiere decir que ese, ese trayecto que ustedes lo pueden googlear está en la página de, de la universidad que dice el trayecto sugerido ese trayecto sugerido está pensado para los alumnos después de las seis de la tarde o sea, si uno dispone después de las seis de la tarde en 5 años y aprobar la, la materias, se recibe ¿Sí? y, y eso es la... ¿por qué? porque la carrera, desde la organización de la carrera la oferta se la, organiza de esa manera después obviamente hay más cursos pero en el cuatrimestre, donde esa materia figura dentro del trayecto sugerido, es obligatorio que esa materia se dicte, por lo menos, eh, eh, después de la, la, la, las seis horas de cursada, estén después de las seis de la tarde. ¿sí? Con lo cual, no se genera, o no se generaría en potencial, ¿sí? este problema de las correlatividades, porque no habría por qué saltar las correlatividades, porque eh, si uno hace respeta lo que figura en el plan, no, tendría, no hay embudos. ¿sí? Eh, entonces tiene esa materia que es la materia de, que se llama Elemento de Es una materia que, bueno, ahí lo veo a Carlos y a, y a Fabián, digo, con la carrera de este Samiento estarían bastante enojados porque es una carrera que sacrificó las, eh, lo que sería de, de moderna para atrás eh, las historias europeas. Sí, hay una materia que es Elemento de Prehistoria, es larguísimo el nombre, que iría desde Prehistoria hasta parte de Antigua, de Antigua 2, después otra materia que es de Antigua 2 a. Moderna, en otro cuatrimestre eh, pero bueno, digo, de vuelta, son decisiones ¿sí? son decisiones que se toman y muy tempranamente los alumnos tienen eh, la posibilidad de elegir una optativa ya en el primer año, si uno hace la eh, en el segundo cuatrimestre ya puede elegir una optativa y en esas optativas hay materias vuelvo a decir, hay 70, creo que optativas son 72 optativas que toma de todas las carreras que se dedican en la universidad la ventaja que tiene la universidad es que es la universidad funciona en un campus este año por primera vez tuvieron que ir al centro dictar, eh, dictaron clases en el centro cultural que es como acá decir, bueno, alguna materia se dictó el 25 de mayo pero todo se dictó, no, no de la carrera de historia, de la universidad o sea, toda la universidad funciona en un campus en siete módulos lo cual el eh, de, de otras carreras se hacen en el mismo espacio físico entonces ahí eh, la circulación de los alumnos es, es mucho mayor eh, y de vuelta ahí hay materias que son eh, como una materia que es PC que es, que es problemas socioeconómicos contemporáneos que es amplia que toman varias carreras que es una materia introductoria es una una mega materia una, una suerte de mega espacio eh, eh, eh, curricular que es tomar estudiantes de, de historia de estudios políticos de una bueno, de, de una educación bueno eh, y ahí eh, en esas materias digo, ahí se producen esos contactos eh, me parece que más que fructíferos son estudiantes de la Después sí, claramente, empiezan a aparecer, sobre todo a partir del, del segundo año, las materias más específicas, ¿sí? eh, de Historia Americana, la Latinoamericana 1, Latinoamericana 2, la Historia Argentina... Lo que sí hay es en esa en ese, en ese compresión de las historias previas a la historia moderna y contemporánea, ahí digo, gana, ganaron las historias más contemporáneas bueno, ganó la historia de Asia ganó la historia de África dando puestos curriculares que antes no existían y eh, las historias, historias de Argentina contemporáneas que esto también tiene que ver con ese perfil que había y de una fuerte impronta vinculada a la historia reciente después no está pensado como eh, su en este del seminario y que ese seminario que se llama Seminario de Investigación en Historia es un seminario que, que es rotativo y que dictan, de hecho en este momento hay dos seminarios que se dictan en este cuatrimestre uno sobre eh, literatura e historia eh, periférica que es literatura básicamente de Japón, China y Africana que lo dicta Ignacio Chagrán y un seminario sobre historia y memoria que dicta Florencia Levín o sea, un estudiante de la carrera elige un seminario, no. ¿Sí? ese, Y con ese no se recibe, pero es, eh, es el último curso en el último año de la carrera, ¿Sí? Pero no hay un ciclo como acá de, de, de abierto. ¿Hay prácticas de docentes de tienen Sí, sí, ah, sí. sí. vos tenés sí. todo el bloque, vos el tenés, tenés eh, ah. tres materias que son comunes, eh, y después tenés materias que son en especie de enseñanza sí. de la historia, y... Eh, Residencia 2, que es una residencia anual que la dan el eh, ingresado. Es un equipo muy fuerte de, de investigación y de docencia que se que Física y que es el que está a cargo de la materia, de seguimiento de los alumnos. Por eso, por favor, abrimos entonces las clases. Abrimos para la columna de la comunidad de la comunidad Bueno, no me voy a poner yo Profesor de Bienes de, de Malas Nases durante 35 años también en La Plata yo he participado en la discusión del plan de estudio de 84 y 85 en la de 2000 y he participado en la elaboración del plan de estudio de La Plata el último plan de estudio de La Plata por el plan de y relato de un documento que se escribió acá en páginas yo se lo dediqué a Silvia Finocchio no sé si lo recibiste este, que es un documento donde está la experiencia que nosotros hemos tenido sobre la eh, discusión del plan de estudios en esa experiencia voy a resumir algunas cuestiones que me parecen lineales. Eh, hay una cuestión que es cierta la que acá decía el colega donde un plan de estudios que que hacerle una atención entre lo que se tiene y lo que se quiere. En el año 84-85, Luján hizo un plan de estudios que era idealmente perfecto y realizable. ¿Por qué? Pero ya sí para la. Y lo que decimos está muy cierto. A mí Ruggiero Romano, hace muchos años, me dijo una vez que, historia medieval, moderna, se podía dar en Buenos Aires, en La Plata, el lugar es donde estaba esa tradición, pero él había estado en Tandil y le decía en Tandil no se puede dar ¿no? historia medieval, moderna, etc. porque no están las condiciones yo que lo único que digo es, efectuando lo que tenemos tener historia antigua clásica medieval, moderna, etc. es una conquista intelectual que no podemos renunciar nunca a esa conquista que son años de trabajo intelectual años de trabajo académico y de reconocimiento internacional la segunda cuestión que se ha planteado en la discusión del cambio de Ciudad de la Plata era una cuestión fáctica que vino por el lado de algunos graduados que decían, tenemos que tener un programa de estudios que sea agradable para el Ministerio. Nosotros lo que propusimos es, en realidad, la cuestión básica para porque ellos decían, bueno, para hacer en la docencia, etc. Yo, nosotros decimos que la cuestión básica para ser un buen profesor de historia es conocer historia. Yo, la verdad, no conozco ninguna otra receta. Yo nunca puedo dar matemática porque no sé nada de matemáticas. Por más que me enseñen didáctica de matemáticas. Y la formación de un buen profesor de historia es la misma formación que tiene un investigador. No hay ninguna diferencia sustancial. Un investigador que sabe leer un documento sabe leer un texto. Un investigador que sabe transmitir una investigación sabe también dar una clase en cualquier nivel. Si Hosborn es una persona accesible para todo el mundo, es una persona accesible para todo el mundo porque conoce mucha historia, porque sabe mucha historia, porque sabe la cantidad de historia que otra persona no pueden transmitir, o más que hayan hecho, 50 carreras didácticas. Y por otro lado, nosotros mantenemos que tiene que haber una sola carrera. No puede haber una carrera A para investigadores, una carrera B para profesores. Porque incluso hay un problema que es, diríamos, epistemológico fundamental. La idea de que el investigador trabaja sobre problemas concretos, y el profesor sobre problemas generales es una idea equivocada, absolutamente equivocada. No hace falta leer a Marx para saber que el universal no existe sin el particular y el particular no existe sin el universal. ¿Cómo voy a analizar una cuestión en general? A través del particular. Y te repito, te repito, para esto no hace falta ser ningún experto en nociología marxista ni nada por el estilo. Entonces, el criterio básico que nosotros mantenemos es hacer una buena carrera de historia, que no esté invadida por ciencia de la educación. Tan sencillo como eso, tan simple como eso, que esté en nuestras manos y que siga en nuestras manos. Pero además, este problema que se planteó como un problema fáctico, como un problema práctico, lo hemos respondido con una, con una respuesta que también es fáctica. ¿Por qué? Porque alrededor del año 2000, en la Universidad de La Plata, se hizo también una comisión de reforma del plan, de la cual yo no participé, que hicieron un plan que lo adaptaron a lo que quería el Ministerio. Pero este aquí, que cambió el burócrata del Ministerio, y entonces tenían que cambiar el plan. Lo que yo les estoy planteando es que la universidad tiene que ser su plan de estudios con independencia. Y esta es una tradición que tuvimos en la Universidad de Buenos Aires. Esta es una tradición que la tuvo Enrique Tánger. Esta es una tradición que la hemos mantenido permanentemente. No somos nosotros los que tenemos que ir a preguntar al ministerio qué dar. Es el ministerio que nos tiene que venir a preguntar a nosotros qué dar. Porque somos nosotros y no el burócrata de turno el que está dirigiendo el destino de nuestra disciplina. Y esto es un problema fundamental. Esto es defender la autonomía universitaria. Esto es defender nuestros principios básicos. Yo, esto es lo que está en este documento, con una fundamentación filosófica mucho más amplia. Yo se la pasé a Finocchio, que pensé que a lo mejor me podían invitar para que yo les transmitiera a ustedes cuál era la experiencia que tuvimos en la Universidad de La Plata. Porque en la Universidad de La Plata ya estamos cuidando de espanto. Después de, esa, de, esa, de ese fracaso que hubo siguiendo lo que decía el Ministerio, ahora hicimos nuestro programa con independencia, con absoluta independencia. El último punto que les quiero plantear, no quiero abusar de la paciencia de ustedes. El último punto que les quiero plantear es que nosotros, en la Universidad de La Plata, hemos postulado como elemento fundamental que no haya ningún tipo de coerción ni dirección de tipo político-ideológica. ¿Pero por qué digo esto? A ver, en estos momentos se está de moda la perspectiva de género. Yo no tengo perspectiva de género. Yo tengo perspectiva de clase, lo siento mucho. Pero no es un problema de mi ortodoxia marxista que la tengo. No ese es el problema. Es un problema práctico de investigación. Porque si yo encuentro una condesa que se queda arbitrariamente con la tierra de un campesino, como encuentro un montón de documentos, ¿qué tengo que aplicar ahí? ¿Una perspectiva de clase o una perspectiva de género? Les pregunto, ¿qué perspectiva tengo que aplicar? Andas. Las dos. ¿Las dos? Sí. Ah, si no, entonces la mujer tiene una situación superior al hombre, en la edad media, por Dios. Pero lo mismo yo les puedo decir de... con respecto a una estructura doméstica artesanal. Porque en una estructura doméstica artesanal, la mujer era víctima del marido y victimaria de los aprendices y de los sirvientes. Como dice toda la literatura actual y que el maniqueísmo actual del feminismo no lo puede reconocer. Y entonces, si yo encuentro un documento donde, como allí es un documento de en inglés, donde la mujer de un artesano no le puede pegar con un palo a sus aprendices, ahí que tengo una perspectiva de clase, una perspectiva referida al modo de producción o una perspectiva de género? Porque si aplica una perspectiva de género está todo distorsionado. Pero más allá de eso, más allá de eso, y esta es mi posición, el problema fundamental es la libertad de cátedra. El problema fundamental es la libertad de posiciones, Porque si no, vamos a la universidad medieval. La universidad medieval, el alumno empezaba con un profesor y se recibía con un único profesor. No había diversidad de pensamiento. Lo mejor que puede haber en nuestra facultad es que haya marxistas, que haya estructuralistas, que haya hasta neoclásicos. Pero así nos podemos discutir mejor. Como decía Gramsci, el pensamiento avanza en oposición A. Y estos son elementos, yo vine acá porque estos son elementos que me preocupan. Me preocupa la unicidad del pensamiento. Me preocupa el no abrir las discusiones. Me preocupa no rescatar permanentemente tradiciones que tiene la facultad y que no las puede guardar nunca. Nunca. Porque no por nada ustedes están una carrera de historia que tuvo a José Luis Romero. No por nada ustedes están en una carrera que tuvo a Sánchez Albornoz. No por nada están en una carrera que tuvo a Reina Pastor. No por nada están en una carrera que tiene una tradición de formación y de producción de pensamiento. E incluso en las historias europeas que nunca se puede perder, como no podemos perder al perigo, que no podemos perder a mil cosas. ¿Está? Entonces, esto es un problema fundamental. Y al si nosotros nos vamos a, formar, a, firmar, a fijar cómo se formó, por ejemplo, el Perín, bueno, lo, se formó haciendo investigación del siglo XVI español con, con Prodé. Lo siento mucho. Entonces, todo este tipo de cuestiones no hay que defenderlas. No quiero abusar de su paciencia. Gracias por haberme escuchado. Bueno, seguimos con las intervenciones. ¿Tienes que preguntar? ¿Tienes inquietudes, comentarios? Muy bien. Sí, yo tengo varias inquietudes, si puede ser. Eh, la primera es respecto al tema de las correlatividades. Yo chequeé muy por encima los planes de estudio que presentan acá los, los panelistas, incluso los planes de estudio de los panelistas que faltaron, y lo que veo es que, justamente como dijeron, todas, eh, to casi todas las materias, salvo las primeras, tienen correlatividades. Eso es algo que la pregunta sería como, eh, ¿cómo nos va a afectar eso en términos de poder egresarnos?, o de entorpecer el egreso porque en este momento esta facultad no tiene correlatividades y con la oferta horaria que hay que es bastante pobre y además muchas veces por las cuestiones mismas de cursada hacinamiento en las aulas y demás al cursar si se instituyen correlatividades sin tocar nada de eso puede ser un problema para la permanencia y el egreso de los estudiantes eso como primera cuestión como segundo, eh, sé que el plan, el plan de la Universidad de La Pampa prevé eh, un sistema de equivalencia para, eh, digamos, entre los planes viejos y el plan nuevo. También la pregunta es, en el caso de que se haga efectivamente la reforma se termine en la UBA, ¿qué sistemas podríamos eh, aplicar para evitar que gente que está ingresando en este momento o que ingresó hace dos años, tres... No se caiga del plan una vez terminado el plazo de transición entre uno y otro. Si se pueden hacer estos sistemas de, de equivalencia o si hay alguna otra forma, porque eso es algo bastante preocupante. En otras universidades del país donde se han reformado los planes de estudio, pasa muy seguido que los estudiantes se caen de los planes. Eh, después, el tema de la doble titulación. Yo recuerdo haber escuchado en juntas departamentales que una de las características principales de esta casa de estudio es que tenemos la doble titulación y eso es lo que en parte mantiene la matrícula que si bien está bajando, no está bajando tan abruptamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer si nosotros dificultamos, separamos las dos carreras? ¿Cómo vamos a mantener esa característica tan de esta facultad? Después, eh, otra de las inquietudes es sobre la perspectiva de género. Yo en eso, digamos, difiero con el profesor eh, para mí es súper necesario que haya un enfoque de género, además de que haya un enfoque de clase. Eso no significa olvidar todo el resto de los enfoques. Enfoques incluso étnicos, culturales, hay un montón de, de otros enfoques que ver. Bueno, ¿cómo estaría contenido eso en el nuevo plan? Porque es algo que a los estudiantes en general nos preocupa bastante. Y después eh, hay otra, una, como una, una última cuestión... Y es que justamente ninguno de los planes que yo vi regula la oferta horaria ni las condiciones de cursada y me parece que es indispensable que charlemos de eso en los espacios más abiertos y participativos posibles porque es un problema para, para la permanencia de los estudiantes acá. Eso. Sí, no, eh, sobre eso, un par de cuestiones. Una, Una más general, que es digo, eh, yo tomaría como estrategia al revés de empezar a pensar a dónde querés ir y después empezar a ver las cuestiones puntuales. El eh, tema de la pervivencia del plan viejo, todos los planes tienen pervivencia de planes. Cuando lo, yo cuando estaba acá como secretario académico, hasta hace cuatro años seguía pidiendo gente del plan plancía o sea, con plan viejo, digo, siempre hay forma. Me parece que lo importante son cuestiones más nodales para poder discutir, que son las cuestiones en las cuales me parece que hay que buscar ciertos consensos respecto de que este, a ver cómo aparece la cuestión de género, qué otras perspectivas aparecen, qué núcleos, o sea. sea ¿Dónde querría ser la investigación? ¿Dónde la articulación se plantea entre la carrera y los institutos? Si hay una grandísima tradición, me parece que sería genial que acá está bastante... que, que muchas veces vamos a volver separadas. porque después esas cuestiones que son quizás más técnicas del el tema de, esto de las contratividades que esa siempre tiene una solución nadie se queda fuera de la por experiencia, digo, nadie se queda fuera de la doctora eh, pero si sí es importante preverlo respecto de los horarios creo que también eso tiene que ver con una instancia de calificación lo ¿no? que, que es muy difícil en una universidad, en una carrera tan grande con tantos docentes digo que debería ser mucho más fácil porque en carrera de historia tiene 300 si me digo, serán 360 docentes ¿sí? la gran mayoría de comunicación simple, pero bueno, digo, cuando yo entré a la universidad, Sarmiento, en mi primera de Historia de África se da solamente de 6 eh, a partir de 6 de la tarde ¿sí? porque es la única, vos sos el único profesor de Historia de África por ahora Si se va a una sola vez me interesa dar una sola vez en el cuatrimestre que estaba regido por el, eh, por el recorrido estipulado regularicé, o sea, en los dos cuatrimestres, entonces en el recorrido sugerido, o sea, después de las seis de la tarde y en el otro si era los dos más temprano pero eso es, es una, una cuestión que se regula a nivel de la universidad si la universidad establece, establece un recorrido sugerido que me parece que es importante yo sé que es muy difícil, sobre todo en este plan porque es un plan que ya en el, desde, el primer, desde el principio vos tenés un conjunto de adoptativas de hecho en un momento nosotros con sistemas políticos, manejando, lo que hemos hablado para que el colegio de colegio y el sistema no se pisen para que los alumnos facilitar la cruzada de los alumnos de, los dos, eh, de, de las dos materias yo, son cuestiones que, que sería bueno pensarlas en términos más institucionales pero que tienen que ver con un ejercicio de planificación y que necesariamente hay un momento en donde eso va a colisionar con ciertas prácticas, sobre todo de los docentes, que están acostumbrados, por esto que digo, que en la gran mayoría, y en dedicación simple, y en esta facultad en particular, la dedicación simple implica dar dos horas de clase durante un solo cuatrimestre, no es un Yo doy clase tal día tal hora tal hora. Punto. Es un problema. Pero bueno, me parece que en una reforma de plan está bueno discutir todo. O sea, abrir y discutir todo. Si está bueno eso, si no, cómo hacerlo, pero me parece que el objetivo central es esto. Como decir, si hay una preocupación respecto de eh, la terminalidad, y que creo que esto es un problema que recorre a todas las universidades públicas, no solamente en las carreras de historia, ni siquiera en las humanidades, bueno, como una cuestión básica es, es garantizarles un pacto. Si les voy a centrar, esta carrera se hace en 5 años, bueno, pero para que haya 5 años, tengo, lo mínimo que lo que hacer es no pisarte la materias Bueno, pero eso implica una planificación, solo no se hace. Entonces tiene que haber una instancia de la limitación, que sea el departamento, que sea la carrera, la junta de la carrera, que mire los horarios, que se regule. Bueno, hay un punto que es. Que, que, que me parece a mí que es un trabajo que es arduo, pero que hay que hacer. Porque después, que lo que vos decís, que no se te dan los horarios, que. Eh, cuando yo eh, hice la carrera, el horario más demandado era después de las 9 de la noche. Voy a venir después de la banda de, la vano, de las 9 a 11, me la junta está vacía. Bueno, que también va cambiando. La gente tiene otro laburo, pues cambió la forma de laburo, cambiaron los horarios, cambiaron un montón de cosas. Pero me parece que también, por eso no lo puedo fijar en el plano, pero sí tiene que haber un consenso respecto a todas las partes, sobre todo de los estudiantes, de los profesores y de, de, de autoridades, de gestión, que tienen que ir hacia ese lugar, que es garantizar la cursada de los alumnos, de las alumnos ¿Sí? Me parece que eso es. Después de ahí empiezas a saber cómo se arregla en términos más cómo se arreglan los planes, cómo se arregla la terminalidad, porque pues me parece que ese es como el, el consenso mínimo. Pero si es eso, bueno, eso es solamente sí, buscando consenso. Y hay un punto, si no, se, si no se llega a un consenso, bueno, hay un momento, que se puede resolver. ¿Cómo se resuelve? Bueno, se verán cuáles son las instancias en la junta de la carrera en donde se discuten los horarios. Es así. Bueno, me parece a mí que no, Hay un punto donde hay que tomar más decisiones. ¿no? Me parece que está bueno también eso, porque estás privilegiando bien superior, que es que no pongamos todos los seminarios a la mañana ¿por qué? porque tú quieren hacer seminarios a la noche yo di seminarios y lo di siempre a la mañana porque no había aula a la noche bueno sí. listo, yo doy seminarios a la mañana, punto sé que muchos alumnos quisieran hacer seminarios a la noche y se les complica bueno, ahí hay cuestiones que tienen que ver con instancias de negociación que son más complejas pero me parece que está bueno en una instancia de reforma plan digo, pensar qué instancias de qué tipo de acuerdos se pueden generar porque me parece que hay un punto donde todos los que estamos acá, lo que queremos es que la carrera sea mejor eh, y, y que todos los que entran terminen. Y terminen de la mejor manera posible. ¿sí? formados en la excelencia y respetando su propio interés y no curso en el horario que me da y curso lo que hay, porque es lo único que me dan. ¿Me entiendes? Pero me parece que eso yo, Quería comentarte esto porque me parece que es importante... Digo, desde dónde lo pensamos, cómo, cómo se piensa en los problemas, no simplemente la cuestión... Eh, micro, sino pensar en un término más general que lo que te organiza todo el mar bueno, Lo que sí, evidentemente, una cosa es la, la Universidad de Buenos Aires, otra cosa es tu facultad y la, y la Pampa, son mucho más chicas y en algún punto mucho más homogéneas. Y, y además, no sé cuánta información tenemos nosotros los alumnos que cursan. Hay buena información en los alumnos que cursan. Sí, también. Bueno. Entonces, al tener también toda esta disponibilidad de información, uno puede pensar en cuál sería el, el, el recorrido perfecto. Y la facultad en, en La Pampa, durante mucho tiempo funcionó muy bien y ahora estamos en esta crisis que no podemos resolver, A veces, digamos, se piensa todo y en realidad, cuáles son los cuál horarios perfectos. Yo, para tomar un examen, tengo que informar al departamento que el departamento chequee cuáles son los parciales que se toman en esa semana. O sea, está todo regulado, todo organizado para que no pase eh, superposición en nada. Y sin embargo, a pesar de eso, bueno, estamos ¿no? en esta crisis que el partido a nos está Aunque esté todo organizado para eso. Lamentablemente no podría mirarse, como yo tampoco podía estar en la otra reunión necesitas saber mi nombre porque están todos los baños cibernéticos anotados este, y se encargan algunos este, millennials implacables de seguir haciendo tenía dicho todo menos Bolchevique así que voy a abonar la teoría del profesor Charita ¿no? en un amplio arco ideológico si tal cosa existe y un día antes del 12 de octubre con más razón este, yo creo que es importante y es el diferencial de nuestra carrera que mantengamos la tradición el desafío de poder sostener temáticas que son particulares de esta facultad aunque los tiempos pidan y otras universidades insistan y muchas privadas que fueron las primeras que cortaron en la modernidad ¿sí? porque las primeras que cortaron en la modernidad fueron las privadas este estas materias, modernas, contemporáneas, historia, historia antigua y demás, que corren además por la mala fama de ser eurocéntricas, ¿no? Fama que me hace coquillas no solo porque es el día antes del 12 de octubre, sino porque este, la manera de que no son eurocéntricas es que existen aquí. Es que es una afirmación de soberanía intelectual, como se discute tener vacunas, tener satélites, o tener reactores nucleares pagándolo, o tener aerolíneas si quieren porque muchos de acá pico, pico, pico pero después aerolíneas no este, y yo creo que por eso tenemos esas materias y es lo que hace el diferencial acá están presentes profesores que han visitado otros y han estado en estancias de investigación en otros lados y el diferencial lo han hecho con eso que ahora no digo que corre el riesgo de ser tirado por la ventana porque la ventana es un poco chiquita y lo que el piano es un poco académica correspondería ir subsumiendo y advierto de ese peligro quiero que ustedes sean testigos de que existe la posibilidad de ir subsumiendo institutos porque total, viste etcétera, etcétera esto está dicho y ahora no queda en el aire ¿Mm? me parece que algunas de las cuestiones son esas evidentemente voy a seguir defendiendo una tradición que me, me hizo elegir esta carrera en esta facultad y no en otro lado yo laburo en los profesorados y estoy muy orgulloso de trabajar en los profesorados porque creo que son los profesorados los que necesariamente la Alicia dice Marrón de Justo y el Cortín González en donde estoy sacan a los soldados que les toca ir a las trincheras más barrosas esto sigue siendo muchas cosas la NASA bueno, también la NASA se necesita ahora yo elegí esto porque había una tradición propia con una voz propia porque Alperín, Romero y todos los demás sonaron en otro lado porque decían las cosas con otra tonalidad Cualquiera de nosotros aquí presentes que hayamos estado afuera, no servía a repetir lo que decían los becarios franceses, alemanes, ingleses y demás. Servía a decir lo que decimos con el tono y con la variante que, aún en la materia que parece más eurocéntrica, que puede ser la historia de España, por algo ganamos la conquista, este, <risa> sin embargo, da los elementos de la difusión elementos de la discusión no se emprenden en un manual de pedagogía soy hijo de maestra toda mi familia han sido maestros por la rama femenina y lamento no tener el título de maestro de Mariana Costa así que no voy a reírme de la pedagogía eso también hace la diferencia me parece que todas estas cosas habría que tomarlas en cuenta con la más amplia este, honestidad y la más amplia este, voluntad de conciliar las cuestiones que estas actividades que empezaron ayer y continuaron la semana pasada no reemplacen lo que se votó y se pidió en punta como unas jornadas participativas de discusión de toda la carrera. Que vienen bien sin duda, que aplaudo que se puedan hacer mejor. Ayer no me pude más que asomar y tuve que irme, hoy estoy acá y dentro de cinco minutos la tengo que editar clases hasta las 11 de la noche. que Es donde empieza la música que hace que nuestros vecinos quieran vender sus departamentos por jornadas. Gracias. Thank <laughs> you. Primera materia de la carrera. Entonces, lo que hace a la UBA interesante y una de las principales preocupaciones del claustro estudiantil al cual yo represento, precisamente en nuestra universidad, al día de hoy, todavía se defiende la doble titulación. Hoy en día, para ser docente, para ser licenciado, para ser profesor, hay que nada más que dos materias, unas pedagogias, un timero y una tesis. Entonces, tiene razón el profesor estricta cuando los planteamos, nosotros no podemos dejarnos subordinar a las necesidades de un Ministerio de Educación ajustador y baseador. Porque si hoy en día nosotros dejamos que la UVA se aplique una, una, un aumento exponencial de las cargas solares pedagógicas, como pasó en la Universidad de la Pampa, se va a reventar. No se asentó, eh. no se aumentó. ¿Qué eh. El Muján quise decir, mil disculpas, como va a suceder en el mujer? La UVA va a perder esta fórmula de la en día, no tienen tan solo 100 estudiantes o 250 estudiantes por 4 meses, pero en los próximos días van a comparar solamente 100, pero en los próximos días van a Y lo mismo usted, ¿no es cierto? Por el problema de las colectividades. Podemos discutir si está bien, además de los colectivos en la UBA, porque no podemos olvidar que si hoy en día existe, por ejemplo, una sola cátedra de Antigua 2 o una sola cátedra de América 1, y por las colectividades solamente va a imponar un bloqueo 1, Perdón. Mira, me... Muy breve, simple, breve pero, sí, Breve, pero. Sí, o sea, me preocupa, digamos, cómo se está empezando a dar este proceso de debate sobre la reforma eh, que debería ser integral del plan de estudios. Que la primera instancia convocada o sean cuatro paneles aislados, casi sin posibilidad de debate al final, eh, y que no tenga una mirada de la totalidad de la carrera, porque, digamos, son cuatro puntos aislados, preocupantes. Sin embargo, no se hizo un relevamiento de cuáles son los intereses estudiantiles, por lo menos, con respecto a este nuevo plan de estudios. Digamos, hay un panel de ESI, sin embargo, no hay un panel para discutir la perspectiva de género y su interrelación con la perspectiva de clase y lo que querramos eh, decir. Eh, no hay un panel para discutir cuáles son nuestras orientaciones y nuestras posibles salidas laborales. Eh, no hay nada para discutir la divulgación, etcétera, creo que eso en parte responde a esto que eh, contaban los compañeros eh, que hablaron de la Comisión de Historia al principio, que es que eh, eh, no, no hubo una junta en la que se discutiera el contenido de estos paneles y esto me parece muy problemático y me parece que, digamos, si vamos a discutir la totalidad del plan de estudio de la carrera, tenemos que poder intervenir y tenemos que abrir muchos espacios que vayan al fondo de las discusiones y que no se queden en lo superficial. Eh, ¿Puedo pero, un, una cosa más. Eh, no, digo, para cerrar, eh, en ese sentido, eh, digo, si vamos a avanzar en una reforma integral de plan de estudios, concuerdo con, los, eh, con el compañero que estaba hablando, eh, discutamos de verdad el contenido político, el contenido historiográfico de la carrera y partamos de... Eh, digamos, analizar cuál es el presente de la carrera y cuál es la carrera que queremos eh, y no discutamos cuestiones aisladas por presión de tal lado o presión de tal otro, básicamente eso. sobre la base de todos esos nombres y esas propuestas y respetando el acuerdo de la Junta Departamental, que es que iban a ser docentes en la casa, fueron elegidos los que tenían mayor consenso. Con lo cual tenemos que agradecer que todos los docentes de nuestra carrera se han dispuesto y han preparado para participar de estos paneles. Por otro lado, un proceso de reforma es un proceso de reforma vos en dos horitas no cambiás un plan de estudio nosotros no, bien, bien. tenemos acá una excelente intervención del profesor Astarita muy comprometida con la carrera por su historia y por su trayectoria pero y así y, y, y, y ayer acercó una propuesta al profesor Levinas y que acerquen los estudiantes y todos los claustros sus propuestas y vamos a hacer reuniones como hicimos ya, dos reuniones interclaustros y esta propuesta de una semana de la historia fue una propuesta del claustro estudiantil de realizar una semana de la historia de los paneles como se realiza en la Facultad de Ciencias Sociales pensar que en una semana vamos a cambiar el plan de estudio y que vamos a votar todas las discusiones es eh, algo, niño lo que te quiero decir, la función de estos paneles, según los pensó no yo la junta departamental que lo votó fue lograr eh, al, algunos aportes de docentes de la carrera que tengan experiencias de diverso tipo en función de los ejes acordados y a partir de allí seguir discutiendo. ¿Se van a planificar más actividades? Por supuesto. ¿Que algunas serán más amplias de discusión? Por supuesto. Pero estos paneles son sobre la base de lo que la Junta Departamental definió y votó y acá hay representantes en esta junta en estos paneles propuestas por los diferentes claustros y mayorías similares. y tengo bueno, y lo podemos recuperar esta historia en los papeles yo quisiera cerrar aquí agradecer muchísimo a los dos profesores que se acercaron hoy que prepararon para esta intervención eh, que es simplemente una conocer un poco más y, y de algún modo abrirnos a otras experiencias de otras universidades que no son ni muy modernos ni necesariamente nuestras referencias porque nosotros también tenemos una historia muy valiosa para recuperar pero en la medida en que hace muchos años no cambiamos nuestro plan de estudio reconocer cómo lo habían hecho y con qué problemas se enfrentan en la Argentina de hoy que creíamos que era algo valioso. Y de hecho, esta sugerencia de que hubiera experiencia, que se trajeran experiencias de otras universidades, fue una propuesta del claustro estudiantil. Bueno, yo por mi parte no mucha más y un aplauso para los que.